Sí, chino, eh, mira, recién llegué yo, ahí dejé la camioneta, ahora me estoy yendo caminando para el departamento. No, boludo, es una locura, aparte me pega de cerca porque, bueno, habla de del derrumbe, ¿viste? Habla de derrumbe, de polvo, de, de no poder respirar, digo, habla de emergencia, así que como que me siento bastante identificado, te digo. Eh, Así que, no, no, Chino, es una locura el tema, la verdad que tengo que salir acá de la posición de papá y decirte, eh, es una locura, la verdad, eh, que hayas escrito esas partes, nada, me vuelvo loco, boludo. No, no, me muero, me muero. Un orgullo total, así que, nada, te felicito. Eh, no sé por qué me imagino un video... Eh, con cosas volando, viste, heridos, digo, uff, che, tremendo, tremendo, China, te mando un beso.